Se trata de Luis Miguel Payano, conocido como Miguel, quien se entregó a la policía a través del presidente de la Junta de Vecinos de esa zona. Este caso, que no es como ellos lo están mencionando. ¿Por qué, ¿qué es es esta pasando? señora la Porque yo soy el esposo de la joven que está detenida. Y ella dice. Ella, eh, la persona dice que fue en un supuesto caso de celo, pero no fue un supuesto caso de celo. El señor llegó y me brincó arriba a mí de una vez. Entonces yo me embrujé a trompones con él, cuando él me dio ese golpe ahí en el ojo en el foicejeo, yo, yo, yo, yo empecé a bocear, entonces salió el amiguito mío y lo golpeó con un palo en la cabeza. Sí. ¿Lo, ¿Lo conoces? Un amigo ¿Lo conoces tú, el, la persona? Sí. ¿Cómo le llaman? Ahí le dicen Freddy. Sí. ¿Qué hizo esa persona que estaba contigo? Él fue el que lo golpeó en la cabeza con el palo. O sea que no fuiste tú. ¿Y no. por qué motivo? Defendiéndome a mí, porque ya yo estaba medio mareada cuando el hombre me dio ese trompón, porque ellos estaban como, y que estaban como usando bichos. Ellos estaban como hueliendo y bebiendo. De... ¿A qué hora ha sucedido eso? Era tarde ya. ¿Era tarde? No sé la hora, no sé la hora exacta. Y la muchacha, la mujer, se enteró de ese cuando estaba su ¿Qué tal cosa? No sé, porque yo no la vi por esa zona ella, ¿no? Hasta el momento, el nombrado Freddy, el presunto homicida, se encuentra prófugo y se presume que también se entregará a la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.